Actividad interactiva Buffet American. Curso corto virtual. Cocina Internacional. Actividad de aprendizaje 4. ¿Ya? Diferentes técnicas, procesos y métodos de cocción en la cocina americana, cocina internacional. Introducción, estimado aprendiz, en esta actividad realizará un ejercicio práctico, el cual le va a permitir aprender tres diferentes preparaciones típicas y muy prácticas del continente americano. Utilice el ratón o mouse para realizar el ejercicio. Este es mapa conceptual lo que se integrará en esta actividad: dice este este es el Dice este es introducción: eh, contiene causas peruana, y aguacate y tomate, el mofongo puertorriqueño y el choripan este es tres, argentino. Las, las tres preparaciones que se desarrollarán aquí. Entonces seleccione las tablas de picado para frutas y verduras. Una, dos, comidas preparadas y tres, pescados y mariscos. Entonces, frutas y vegetales será la verde. La comida preparada será la café. Pescados y mariscos, la azul. Hacemos clic en continuar. Estimado aprendiz, ponga en la mesa de trabajo la tabla para picar frutas y vegetales, según la información del documento de seguridad industrial en la cocina. Sí, pues entonces como lo venía reviviendo? pues según el documento de seguridad industrial en la cocina, debemos poner un paño debajo de la tabla para evitar accidentes en la cocina. Vamos a poner el paño. La tabla de frutas y verduras. Estimado aprendiz, ahora, causa peruana. Vamos entonces a escoger el orden adecuado para la preparación de la causa peruana. Mofongo puertorriqueño. ¡Felicitaciones! Ha conseguido preparar con éxito la causa peruana. Ahora deberá realizar el mofongo puertorriqueño. Esta preparación es para cinco personas. Recuerde que para este proceso debe lavar los vegetales a utilizar y hacer uso de la tabla de picado para frutas y vegetales y la tabla de carnes rojas. Ingredientes Plátano verde Aceite de girasol Ajo fresco tocineta, pimienta, sal. Choripán argentino ¡Felicitaciones! Ha conseguido preparar con éxito el mofongo puertorriqueño. Ahora deberá realizar el choripán argentino. Esta preparación es para cinco personas. Recuerde que para este proceso debe lavar los vegetales a utilizar y hacer uso de la tabla marrón para productos cocinados. Ingredientes Pan baguette Chorizos argentinos Perejil Orégano Ajo, aceite de girasol, sal. Esto así terminaríamos esta evidencia. Vamos en un fondo. Hay Y lo demás. Listo. Terminar El Sena le felicita. Va a ser un gran chef. Avance a la actividad de aprendizaje 3. Bueno, aquí me dicen que va a la actividad de aprendizaje 3. Ya sería. ¿no? Ya que pues estamos. Esto es de la actividad 4. Ya con eso terminaría el curso. Listo, muchas gracias por visualizar el video y selector